Buenos días, soy el manager de Juan Trollen John. La banda, y yo, les queremos comunicar que se hará una canción de Navidad, la canción será grabada el jueves. Durante el recreo. Si es que los cantantes se disponen. Gracias, Trollen Johners.